rollo y menos vallas buenas noches oh, buenas noches Sí, estamos yo quisiera que aquí eh, eh, en, en, en, por lo menos en esta provincia uh -huh. a la gente que andan que andan con la mascarilla eh, abajo en la mano eh, que me le den un chiste con un a ver que dando en la India allá en la India la gente, los millonarios Dios los no se están no viendo están viendo y así y así tú ves la gente loca, demente como que no existe coronavirus que les pide miedo y que no importa no importa si tienen mascarilla o no yo veo mucha gente que se vacunaron una sola vez ya porque vacunaron una sola vez ya no usan mascarillas esto aquí parece, parece como nosotros somos la extensión del mundo, la bolita del mundo, aquí no se muere nadie, que somos Superman. Cerebro de, lo loco, acá, de un palito de fósforo tiene. De como, Pitágora. Sí. Los locos en los lo barrios, que es bueno, que tú los veas a uno al lado de otro, pegados, riendo. Donde quiera, en los barrios no, donde quiera que usted va la gente afuera sin mascarilla. Sí, sí, yo, yo fui a Centro México todos los barrios y eso está que ya ni guardia le echa de seguridad de él, no le echan ya eh, eh, eh, manita limpia ni el Peri紙, ni alcohol ni nada deja estar y ya, ya abría la sí. ya ni los médicos pitágoras no, respetan eso es ya fácil. los médicos creen ya que ya no hay coronavirus lo que hay que hacer a mi a que deje eso de, de, de, de, de estar cerrando que abra todo y que no se cuide que se muera para ver si si como en bolivio bueno, y en Perú que ya no dan la cara de cartón. Ya, ya, y, en, y, y, en, y en la India y pues, sí, en están quemando, se están quemando, quemados, así por montón y están que, que, que se muera. Eso hay que dejaron que se funda. Una gente que se murió de, de coronavirus, pues de cuidado, dejarlo que se funda y se muera ahí. Los familiares que se lo lleven y también. No, porque no diga eso. No, lo que pasa es que aquí, como Luis, Luis Abinader dijo que el coronavirus estaba controlado, ¿verdad? Está todo resuelto. yo lo voy a dejar ahí. Me voy con el primer tema y ojalá ojalá se ha producido un escrito muy insidioso de la defensa de Adam, del mayor general que era el que dirigía la guardia presidencial Adam Cáceres y Después que este coronel Girón cantó, cantó como un, como cantan, como cacaré las gallinas, porque ni siquiera como cantan los gallos, como quien dice, ah, me van a joder, me van a meter al medio. Pues yo voy a decir cómo era que operaba todo, a cambio de colaborar. Y a propósito, hoy ya eh, a todos y a todas le dieron pues 18 meses de prisión preventiva en el caso de la Operación Coral. La jueza Kenia Romero emitió hoy su decisión en el conocimiento de medidas de coerción de la Operación Coral. La magistrada decidió prisión por 18 meses en todos los implicados del caso. Adam Cáceres Silvestre, jefe de la escolta del presidente de la República, Danilo Medina, el teniente coronel de la policía, Rafael Núñez de Asa, el cabo de la policía e hijo de la pastora, Ahí es que está la clave. Ah, ¿qué hubo? El que se está ganando. Cabo de la policía, enganchado a la policía, a la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz van a cumplir estos 18 meses en el Centro de Najayo Hombres de San Cristóbal. En el caso de la pastora Rosy Guzmán Sánchez, le fueron pues impuestos 18 meses de prisión preventiva en el penal Najayo Mujeres. El mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, este fue el que cantó, apréndase bien ese nombre, que ese caso está sostenido en todas las pruebas, que el administrado, porque conoce todo, lo mandaron a borrar los mensajes de WhatsApp, no lo borró, guardó todas las notas de voz, y están todas las comunicaciones de cómo se manejaba ese entramado corrupto de más de 3 mil millones de pesos de una institución, de impuestos que pagamos nosotros, distribuido para comprar fincas, paraísos fiscales, hoteles, eh, para comprar villas, para... ...comprar billipetas... ...para andar con chulas y chulos... ...porque lo hay de todo ahí... ...y este tipo de cosas buenas... ...buenas... Sí. ...buenas noches... Ricardo. ...buenas noches... ...por tu... Pero en, ese, ...en ese programa tan escuchado... ...en el país... y ...fuera del país... ...que bien tu voz... ...te voy a decir... ...hasta del el gobierno... ...que sometiendo gente... Esos millonarios se han robado a todos los millones de la República Dominicana y no le confiquen sus bienes. ¿Qué están haciendo? Sometiendo, mira, a Leonel, te que quitarle los millones, confiarle todo lo que se ha robado. A Margarita, le pide 50 millones, cogerle y esos millones. Cuando le quiten esos millones, esos ladrones, esta República no va a aparecer le está recogiendo fiado prestado. El presidente no va a pagar la deuda externa y le va a sobrar, porque es que hay muchos ladrones, que tienen millones y millones de dinero robado. Con fin, ese dinero a todos esos gastos. Que se han robado a la República y se lo han puesto en un bolsillo. Hay algo abandonar, donar. Yo, yo me recuerdo, es un diablo. Se le hacía un Paco, que ha robado aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, un fuerte del pueblo. La diablo haber es lo que tiene, que está metido ahí bajo la que es del diablo que están de ahora y que habíamos cargado ahí lo no tienen así como perro por su casa ellos aquí sin ningún tipo de miramiento haciendo lo que se te agarra en esta república carajo ¿qué es lo que está pasando aquí? que nos estamos dejando subrayar de todos los jastreros que suben y bajan porque ahí están esos al que entran aquí como perro por su casa y no le piden cuenta matan, roban siguen y saquean y vio a la mujer y no le hacéis nada, eso no termine de aquí, yo que me hacer la pasada de cagado, ven, cuidado Señores, un poquito, no sé dónde la señora vive, pero miren, denle un poquito de este té, esto tiene flor de estilo. Eh, tiene violetas ancianas, tiene canela. tiene su clavito dulce, tiene eh, ¿Qué más? Que eh, se me olvidaron los otros elementos, pero eso le va a ayudar incluso porque está un poquito irritado. Ahora la gente quiere ver preso esa gente. Esa gente vive en gozándose los cuartos de nosotros. Pues yo pregunto, para yo seguir en el tema y leyendo la sentencia, una preguntita: ¿de dónde consiguió Leonel Fernández todos los cuartos para hacer Fundación Global? Ese edificio monumental y millonario. Buenas noches. Para comenzar, sí. buenas noches. Claro. Sí, buenas. Pitaguan. Sí. Este, yo creo que Pitagua, hasta que una compañía de, de, de sicarios se dedique a, a, a, a, a, a, a, a secuestrar, a, a hacer todo ladrón. No, no, no, y, no.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 ladrones, asesinos, no, así no pues entonces, sangre con salto, entonces vamos a un baño de sangre, no, a ver entonces lugar para los ladrones, no, así no ahora la gente quiere verlo, ahí en el banquillo de los acusados sigo leyendo la sentencia para referirme al tema que quiero, entonces el mayor Raúl Alejandro Girón, lo enviaron a prisión domiciliaria se logó se reservó el lugar, porque hay que proteger su vida saben que él responsabilizó una serie de personas, parece que había sido amenazado de muerte. Y esa petición del Ministerio Público la complacieron. Eh, la revisión de la medida de coerción va a ser el próximo martes 10 de agosto. Tienen que esperar un poquito los muchachos, eh, para revisar, mientras tanto van a chuparse. Ya la pastora, yo le voy a mostrar una foto, ya no es la mujer que fue, eh, en una jipeta Lexus 2020, y con una falda, un vestido, y caminando, una nalgota, una cosa, con esa prepotencia, y que, que la gloria de Dios tomando el nombre de Dios en vano, ya la vi ahí con unos moños todo estrujado, todo el cabello malo, sin maquillaje, un, vuelto una guasábara, para que ustedes vean, eso es para que vean una lección de humildad de lo que es andar allá arriba, gozando de la mierda del poder, la costilla del dinero del pueblo, y como de allá arriba te puede caer fácil, este gobierno en eso está sentando un precedente, de corrupción, ah, que se le reunió el PLD y ya Danilo como un payaso salió gritando diciendo nosotros en el 24 volveremos al poder con este ejército que tenemos si de aquí al 24 usted no está preso y muchos de los que lo siguen a usted y le descalabran ese, ese instrumento de gato que se llama partido de ladrones dominicanos cuidado, cuidado si usted también, porque usted recuerda que usted tiene dos hermanos presos ¿eh? el encargado de su escolta en ese momento, preso también, mayor general, reguero de militares activos, que eso no se había visto nunca, aquí que eran intocables. Y ahí viene el comentario mío, después de terminar de leer pues esta, este conocimiento de la medida de coerción. ¿Mm? Se realizaron 27 allanamientos en el Distrito Nacional, en San Pedro, Monteplata, Samaná. Eso comenzó el 24 de la operación Coral, eh, de un fiscal como... Wilson Camacho, morenito, que ha puesto a no dejar dormir a los peleadistas. Ustedes no saben que a partir de ese momento, en este es el único país en que los peleadistas duermen con ropa. Tengo una llamadita aquí después de la de estudio, inmediatamente. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, directora doctor Cémez, que si yo no te diciendo. Amén. Escúcheme, porque me estoy saliendo del tema. Dígame. un médico no eso es un naturalista No de un hombre de una pastilla Yo tengo un hermano que tiene cáncer en el hígado Y, y me dijo que es de medio de la remolacha Con el limón, con la pastilla la... Mire, va, la partilla, vamos, vamos a hacerlo va, ver, vamos, espérese, espérese, espérese, vamos a hacer lo siguiente Usted después del programa me pide el número de él Porque yo de eso no sé nada Y yo con mucho gusto se lo doy Y usted ahí habla con él ¿Le parece bien? Ah, está bien mi amor, gracias ¿Cómo no? Estoy a su orden, estamos para servirle muy bien, después que termine el programa, con mucho gusto, escríbame para saber cuál es su nombre Y yo con mucho gusto lo haré Vamos a la llamadita de estudio, buenas noches Sí, adelante, dígame Muy bien, entonces El que se desespera no habla aquí Entonces, termina la descripción del, para yo entrar en el tema Le incautaron bienes, muebles e inmuebles millonarios Villas, casas, apartamentos esta operación coral ya ustedes escucharon. Alan Cáceres Silvestre, jefe de escolta del presidente de la República, la pastora Rosy Sánchez Guzmán, el teniente coronel de la policía Rafael Núñez de Asa, el cabo de la policía e hijo de la pastora tanner Antonio Flete Guzmán, el mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento Alejandro José Montero. Todo para Najayo Hombre, San Cristóbal, con 18 meses de prisión preventiva, revisable el 10 de agosto. Acusó a estos seis el Ministerio Público de Asociación de Malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos. Desde que acudieron los allanamientos, desde que sucedieron, fueron llevados al Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva, que está bajo custodia del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Los fiscales del órgano persecutor, Pidieron a la jueza Kenya Romero, 18 meses Fueron complacidos Najayo, hombres y mujeres Y eh, Girón, pues lo llevaron a un lugar Entonces ya no voy a decir más eh, Tan solo le enseño aquí la pequeña foto Vamos a ponérsela, señor director, para que ellos vean Esos rostros, no los olviden Parte de los rostros, ¿no? Ya ella no está así Miren cómo estaba esa pastora Una actriz de cine, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pero yo le voy a enseñar ahora Yo le voy a poner eso en el guión ahorita como debe ser, Este, esto esto es algo improvisado, que no me gusta, se ve muy feo, poco ético, pero es más práctico lo que estoy haciendo, pero yo le voy a poner ahora como ella luce ahora, para entonces yo proceder a hacer el comentario, para que ustedes vean que una cosa es con violín y otra es con guitarra, entonces yo les voy a enseñar, ustedes vieron la pastora, ¿verdad?, la, la belleza, ¿cómo luce todo ese poderito, esa belleza? Eh, no es lo mismo, ya tendrá todos esos cuartos, pero mire, ese es el rostro del descricaje. Lo ¿Mm? ponemos otra vez de cerquita ahora. Ahí se le fue el salón a la porra, el tintado, se le fue el, el, el, el, el alisado que se hizo, se ve ese pelo ahí como un estropajo, la cara, la, las ojeras que van de aquí a allá. Y una cara de preocupación del carajo, además de sin maquillaje y bien descricajada, sino que dicen ustedes los tigre Entonces, este pueblo quiere verlo, ese tipo de gente, si se demuestra con una sentencia condenatoria que son corruptos, quiere verlos presos, quiere verlos desnudos, no sin ropa, desde el punto de vista físico, literal, sin un centavo. Hay una ley que, al igual que el código penal, los congresistas la tienen haciendo la ley del muerto ahí, flotando en el Congreso. La ley de extinción de dominio, así es que se llama. La que busca recuperar los bienes del Estado en manos de operaciones de enriquecimiento ilícito y de corrupción para que a esa gente le devuelva lo que le robó al Estado. Se han incautado sus bienes y lo dejen sin un centavo, porque de nada vale que le metan 10, 20 años a una gente. Ahora con el, ojalá que aprueben el nuevo código. ¿Eh? para que cuando se desarrolle todo esto, entre con el nuevo código y comience este proceso eh, a ser juzgado conforme conforme a una nueva modalidad condenatoria, o del 70 tipos nuevos penales. Eso sería muy interesante. ¿Mm? Y con penas que pudieran ir de 10 a 20 años, y que pudieran aumentarse a 60 con el cúmulo de penas, eso sería maravilloso, muy interesante sería eso. Porque de nada vale, bajo el actual esquema de lo que yo le leía a ustedes aquí, del código penal, donde plantea que solamente se estaría hablando de uno a tres años para aquellos que cometan acción de estos ilícitos penales, de enriquecimiento ilícito, corrupción, lavado de activos, eso, todas estas cosas. Y habría que probar uno por uno esos tipos. Pero eso sería maravilloso, para que así entonces se siente un precedente y se acabe el relajo de robar. Ahora bien, este no era mi comentario. ¿Cuál es el comentario de lo que me preocupa? Yo decía que los abogados de la defensa de Adam Cáceres y de estos imputados en el entramado del caso Coral, enriquecimiento ilícito en los cuerpos castrenses, eh, produjeron un escrito, y yo entiendo que es un escrito que provocaba eso que ellos consiguieron al final, no el destino de la jueza Kenia, que actuó correctamente y no le el una chica joven, pero con cierta con ese peso jurídico y no le tembló el pulso para tomar una decisión correcta. Estos abogados produjeron un documento, que yo quiero leerlo, que originó que el Ministerio de Defensa produjera un comunicado público. Un comunicado que yo creo que es inoportuno y una respuesta inapropiada, porque aquí no se está cuestionando, las instituciones, se están cuestionando hombres que han participado, que pertenecen a instituciones que están siendo investigados. Este escrito se llama Togas Sediciosas y le voy a leer un poquito, porque es muy largo, para que ustedes entiendan por qué el Ministerio de Defensa produce un comunicado que yo le voy a poner en un momentito a ustedes. El autor de esto, esto no es mío, esto le escribió otro colega, abogado, Melvin Mañón yo solo lo que hice fue ampliarlo desde el punto de vista que yo tengo para brindárselo a mi público y la parte que es mía yo se la agregué que es de mi autoría que es la que yo le voy a leer del análisis que nosotros hicimos de este escrito interesante que me gustó mucho y por eso él le titula y así mismo le voy a llamar Todas Sediciosas Los abogados Cristian Alberto Jiménez Romer Jiménez Elsa Trinidad Gutiérrez El equipo de defensa de Adam Cáceres se creían muy listos el PLD estaba elogiándolos y se asoció con ellos diciendo como que iban a apoyarlo en un twitter que el PLD publicó y luego borró inmediatamente viene Danilo con su respuesta de que el PLD vuelve al poder en el 24 en Pero hay un giro en el documento de dos cuartillas publicado por la defensa a continuación los párrafos dicen los abogados se trata de denigrar y enlodar la función y honra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y la carrera militar en el país. Ahí meten a los cuerpos castrenses. Pone de lado la petca que el mayor general Adam Cáceres Silvestre tiene larga data sirviendo a la patria. Y escuchen qué, qué tiempo tiene este hombre rodando en este país. En el DNI sirvió al gobierno del Partido Reformista Joaquín Balaguer. En el PLD sirvió a Leonel Fernández, comandando las tropas dominicanas en Irak, en el gobierno de Hipólito Mejía, como jefe de seguridad del cuerpo presidencial de Danilo Medina. O sea, que ha ido por todos los gobiernos, desde Balaguer hasta la fecha. El mayor general, Adán Cáceres, está imputado y encarcelado. Y el uniforme militar... No equivale a un blindaje contra la violación de la ley. Pero, escuchen lo que dice: nada hay en el expediente, en declaraciones ni acto de la Procuraduría que implique, contenga, o de cualquier o de cualquier manera trata de involucrar, desmeritar ni desacreditar las Fuerzas Armadas en la carrera militar. La defensa del PLD frente a un cúmulo de pruebas enormes y sabiendo que en derecho no podrían tener ganancia de causa asumen una estrategia, ¿cuál es la estrategia? Esta que voy a decir. Atribuir a la acusación un espíritu y connotación adverso a las Fuerzas Armadas, alborotar el sector militar, crear animadversión, politizar la acusación, desviar la atención, insinuando un, toro con un tono conspirativo que en realidad solamente a esa misma defensa le es imputable. Este no es un caso ni contra la Fuerza Armada, ni contra el Ejército, ni la Policía, ni demás cuerpos castrense, sino en contra del mayor general Cáceres y asociados. No importa el periodo ni el gobierno, los militares sirven a la patria independientemente del partido político y del gobierno de turno. El mayor general Adam Cáceres tiene más de tres décadas sirviendo a la patria, ha puesto su vida en peligro para servir a la Nación y a cambio de una exposición pública ilegal, injusta y tremendista. Está claro que la defensa debe tratar de invalidar el expediente y es un doble error como lo hacen. Uno, creer que nosotros no sabemos cuál es el papel y la función de los militares, a quién sirven en cualquier sociedad o gobierno y dos, pretender que los años en servicio de un oficial en las condiciones que todos sabemos, representan inmunidad alguna. Puede venir aquí. Producto de eso, el Ministerio de Defensa produce una comunicación que yo considero innecesaria, porque tres grupos de abogados, fíjense a donde llega el poder de los medios, el poder de agarrar a nivel mediático en las redes sociales y generar una sensación de que se está cuestionando, dando a conocer... Puede bajarlo un poquito más, señor director, que está como un poquito de. ¿verdad? Y generar un espíritu como que se está rompiendo el sigilo, se está violentando, se está violentando lo que son los cuerpos castrenses, se está violentando lo que es el sigilo, las informaciones institucionales cuando todo el mundo sabe que es mentira, porque se dio a conocer que el espionaje telefónico ha siempre existido, la investigación que hacen de inteligencia los cuerpos castrenses, y se han develado cosas que aquí todo el mundo sabía. Entonces, eso no buscaba más que desviar la atención de esos acusados, que como asociación de malhechores tienen un cúmulo tan grande de pruebas en su contra, que ineludiblemente nos dice a nosotros, por intuición y por la cantidad de pruebas proporcionadas, que esta gente será condenada. Por primera vez se va a hacer historia en República Dominicana y veremos generales activos, mayores generales, coroneles, ex directores de los cuerpos militares que representan al presidente de la República y que lo cuidan, dos hermanos de un ex presidente y cuando viene a ver sabrá Dios quién más. Y eso es lo que está haciendo temblar. No debieron las Fuerza Armada. Procurar contestar esto de esa manera porque no se está cuestionando la hoja de servicio de los cuerpos castrense ni se pretende tampoco alborotar las avispas. Creo que el comunicado era innecesario porque aquí lo que se está viendo es que hombres con uniforme han utilizado el privilegio que se les ha dado para cometer actos de corrupción, utilizando el poder que tienen en beneficio personal y dilapidando los bienes del Estado en distracción personal para el cúmulo ilícito de fortunas que tienen que ser incautadas y ellos presos y botar la llave hasta que se pierda la memoria. Buenas noches, discúlpame que te hiciera esperar, que simplemente quería completar la idea, un placer escucharte, dime mi hermano.